Algún día habrá un lugar para nosotros. Es la cita de P.J. Harvey que inicia total interferencia, el capítulo número 6. de Mientras tanto. Escribo encorvado, en posición de sacrificio. Tomo aire. Estoy descalzo entre cajas de una vida paralizada. Incubo cada verso y economizo cada movimiento porque los ventiladores atraviesan la voz del monje. La humedad hoy se tomó el día. En una habitación descalza desfila mi memoria de lo no vivido. Voy a desarmar la forma del amor. Sin ser esquirla de una confusión, fui presa de un silencio dormido en el sillón del sueño. Hoy me desperté virgen de ilusiones, y al ver las huellas de lo no pasado aquí, mastico noches del invierno aquel, de besos en la pared, ya sin laberintos y calles sin ausidos, Tan solo el sin saber de las calles, Detalles inversos de una confusión a destiempo Canto No voy a ser humilde si tengo que hablar por vos Trepándome en canciones para mirarte a la cara Tampoco para morderme la lengua como tanto te excitaba a vos Miro por la ventana una tormenta que no vuelve más Y sé que voy atado a tus palabras Una vez más Otra vez Monje de palabras que desvisten la realidad Soy en tu melodía un soldado en pie de guerra desencadenado en mañanas gélidas con oraciones breves empuño canciones para atravesarlo todo desnudo desando nudos inmundos de este mundo atiborrado alerta ciudad de altibajos attention duermo con manadas que me rondan me despierto y salgo a buscar asilo en la luna encuentro besos en la espuma del café con leche a priori diría quizás desencuentro de incomunicados